que hicieras lo que te diera absolutamente la gana. En este mundo vivimos atrapados en la sociedad y hacemos lo que la sociedad dice y eso no me mola nada, la verdad. What is your dream? Se podría decir que mi sueño es vivir en un mundo donde haga lo que quiera, que trabaje de lo que quiera, que, que no me digan, sea abogada o sea empresario. Y, y lo sea, sino que, que salga, que aparezca divinamente algo que te encante y lo hagas. Por eso se le llama sueño, porque es imposible. What is your most dear and favorite manga or anime and why? Bueno, un anime al que tengo un montón de cariño es Dene Angel. Tengo toda la colección de mangas, la única colección que hago, la verdad. Es que me encanta, me encanta la historia, me encanta el personaje con, con esas dos facetas del el, Daisuke como muy... Muy tontito, pero en verdad es listo, ¿sabes? Y tiene, tiene su, su poder, pero lo de sacar afuera. Y después el Dark, pues muy chinchoso y eso, no sé, me encanta. El anime acaba como el puto culo, pero el manga mola mucho. Y encima vas viendo la evolución que tiene la autora a, al mejorar su, su forma de dibujar. Y, y, al, y en los últimos tomos aparece una ropa que dices, Dios mío, qué bien dibujado está esto. Es que es que os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. Ay, mira, justamente en la portada de detrás está, está el Dark, solo él, ¿sabes? Mira, aquí tengo da, el Dark de, del tomo 1, que, que la verdad es que no me gusta nada el dibujo, es muy feo. Y aquí tenemos el Dark del tomo 15. Del tomo 15, a ver que lo vea yo... Vale, o sea, me encantan estos dibujos, ¿vale? O sea, me encantan, pero es que es una pasada lo que me llegan a gustar. What is the game you are playing in this moment? Vale, el juego que estoy jugando ahora es League of Legends. Y bueno, pues he entrado en un equipo de chicas competitivo, se le puede llamar, semi profesional de estos que estás en un club y eso. Y voy a hacer spa, os dejo el Twitter y la página de Facebook abajo y entráis y miráis. Ah. What do you think about people who act like nekos? La verdad es que es muy divertido, ¿vale? O sea, yo tengo unas orejas de gato, fui a la cola del Japan Weekend, que no, sé, no me acuerdo cuándo se hizo, fui, y me dijeron los de los que vendían entradas, eh, no sé qué, que hazle a, a un tío de amarillo, ¿no? Entonces, bueno, voy y le hago el tío. ¿Nya? Es que hice algo así, no me acuerdo. Pero muy. No sé. Muy divertido. ¿Do you or would you ever like to cosplay? ¿Quién would you or like to be? La verdad es que nunca me he cosplayado. Y sí, me gustaría cosplayarme de la rey de High School of the Dead. Y de un Pokémon. Y de quiero de Sakura Carcaptor. O de Killing Policía. A ver, Si fuera un chico, elegiría ser Daisuke Niwa o darmos Taki. Claro, ¿sabes? Do you think you are pretty? Sí, mira, con, con este precioso pelo que no tiene ni color ni nada, estoy mmm, preciosa, ¿vale? Preciosa. Es que lo que se dice, mmm, guapísima, ¿vale? Y dejo aquí el tag porque esto dale que te pego, ¿sabes? Y, y es que yo me enrollo, me enrollo, me enrollo. Y entonces nunca, nunca, nunca. Acaba esto. Antes de despedirme quería deciros que os dejaré un link en la descripción donde podréis votar el castigo que subiré la semana que viene por subir tan pocos vídeos, digamos, ¿sabes? Entonces será un castigo de retos tipo el Xavi Bunny el Cinnamon Challenge, de la canela o no sé, ya, ya os dejaré y vosotros votáis y tal. Votad, ¿vale? Porque es que si no, de esto. Ostras, que, que yo de taguear, que de taguear. Tagueo para este tag a Julie on the box porque ya es hora de que subas un vídeo y yeah, a Hey Claire, o Claire, o, o no sé cómo pronunciarlo, ¿vale? <risa> y bueno, pues nada, eh, me voy a mi eh, um, uh, adiós a, a os, os quiero mucho, ¿vale? que yo os quiero mucho <muchos> Suscríbete y dale.